Hola, buenos días, ¿qué tal estamos hoy? Bueno, hoy vamos con el tercer episodio, creo que es, sí, de eh, nuestra sesión de vídeos de trabajar en psicología. Bien, hoy he tomado unas cuantas notas porque me gustaría hablarte de cuáles son aquellos imprescindibles que debo tener en cuenta a la hora de montar mi propio consultorio de psicología y tener éxito, porque hemos hablado anteriormente en otro capítulo de qué cosas tengo que tener en cuenta si lo que quiero es que algún centro me contrate ¿no? a la hora de enviar el currículum y demás, pero qué ocurre si lo que quiero es que eh, voy a ser mi propio jefe o mi propia jefa. ¿no? Vale, Vamos con esas, eh, esos apuntes que he tomado para que tengas en cuenta porque en nuestra mente cuando acabamos la carrera eh, decidimos que ah, me voy a poner por mi cuenta y todo es maravilloso, pero a veces se nos olvida hacer un análisis serio de qué cosas debo tener en cuenta, que no es solo encontrar clientes, aunque ese es el primer, primer, primer punto que todos nos planteamos cuando terminamos, ¿no? Y ahora dónde encuentro clientes para que yo me pueda establecer. Vale, me gustaría que con este vídeo de hoy tuvieras en cuenta algunos otros factores que eh, estaría bien que repasaras antes de lanzarte a la idea de me monto por mi cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, es, el ¿lo voy a hacer solo o sola o lo voy a hacer en compañía de alguien, que sea un compañero que haya conocido durante mis estudios, alguien que por algún otro tipo de motivo conozca? Esto es importante porque siempre decimos que eh, el, el trabajo de, de los psicólogos y de las psicólogas es un trabajo muy solitario. Entonces, siempre es bueno... Que si conocemos a alguien con quien creamos que hacer una asociación eh, empresarial, en este caso, como, como o emprendedora, para lanzarnos en nuestro propio consultorio, eh, teniendo en cuenta la compatibilidad de caracteres, de pensamiento, de idea, de, bueno, de orientación incluso a lo mejor, ¿no? Bien, pues esto sería un primer planteamiento que deberías hacerte porque de hecho contar con alguien más también supone eh, a veces el dividir eh, los costes de, de montar el, la consulta por tu cuenta. Luego tenemos otra cuestión que es los trámites de inicio. Insisto, pensamos en cliente, cliente, cliente, pero ¿qué ocurre antes de llegar a tener un sitio donde me tenga que ubicar para atender a ese cliente? Y es importante tener en cuenta que los trámites a veces son muy engorrosos. Si tú has estudiado un máster en Psicología General Sanitaria, sabes que tu centro tiene que ser un centro habilitado, eh, sanitariamente es decir que tienes que hacer una serie de trámites a nivel de la comunidad en la que se encuentre tu centro tienes que hacer una serie de trámites a nivel ayuntamiento de, de permiso de apertura etcétera y luego también hay una serie de trámites que son muy importantes hacer con el colegio oficial eh, de la psicología donde te ubiques o donde tú vayas a ejercer la psicología tenemos por otro lado el eh, local no vale cualquier local, hazme caso, no vale cualquier local porque va a llegar un momento en el que tú quieras crecer, en el que tú a lo mejor te quieras asociar con más personas, en el que te des cuenta de que en la zona que has elegido eh, a lo mejor tiene potencial de que puedas eh, contratar a alguien que te ayude porque hay demanda suficiente para atender en tu centro. Si contratas un... o sea, o alquilas o compras un local... De tamaño muy reducido te va a impedir luego el poder ampliar y tener más eh, despachos o más salas en las que poder atender a tus clientes. Esto limita muchísimo los ingresos que vas a poder tener en el futuro. Otro tema a tener en cuenta con el local es dónde se ubica el local. A veces por ahorrar un poco en ese alquiler del local nos vamos a una zona que pueda ser o menos visible o más eh, difícil de, de aparcar para mis clientes o difícil de reconocer de acceder etcétera tenga en cuenta que a veces eh, un poquito más de pagar mensualmente un alquiler puede significar un mucho más de eh, clientes que vayan a llegar a mi centro otro tema a tener en cuenta tengo por aquí apuntado por ejemplo son eh, los costes iniciales de mantenimiento pensamos he abierto mi centro eh, me pongo a buscar mis clientes ya puedo ser psicólogo en todos en todos en en todas sus dimensiones. Bueno, sí, no. Lo cierto es que los clientes no entran, no están esperando en la puerta a que tú pongas el cartel de abierto para entrar en masa a tu negocio, no. Los clientes hay que hacerlos. Los clientes van llegando al el primer año, date como plazo un año, el primer año van llegando un poco como cuentagotas. No te conoce nadie, acabas de abrir. Por mucho que tú... Eh, Ayuda, ¿eh? si tú gastas una cantidad importante en publicidad y marketing, evidentemente ayuda a ser más conocido o conocida y que llegue más flujo de clientes a tu centro. Pero lo más probable es que necesites ese primer año para darte a conocer, para que tus clientes eh, tengan una referencia de ti, haya un boca a boca que hable de cómo trabajas y de lo bien que haces las cosas. Entonces necesitas plantearte eh, ese primer año con tres escenarios, el peor, en el que no consigo nada de ingresos como para pagar los gastos, eh, un escenario intermedio de, bueno... Consigo ingresos, pero esto no me da como para vivir de, de la psicología. Y un tercer escenario, que sería el más optimista, en el que en ese primer año tú has conseguido ingresos y beneficios suficientes como para que eso despegue y poder dedicarte ya de pleno a ejercer como psicólogo en tu centro, o como psicóloga. Finalmente, eh, bueno, no, hay dos puntos más que me gustaría contarte. Uno es el de... Eh, Voy a empezar a tener sesiones en mi centro, pero es que también hay una parte que es de gestión que no puedo desentenderme de ella. si yo soy mi propio jefe, mi propia jefa, hay una parte de gestión, de negociado, de cualquier emprendimiento que yo haga, que requiere un tiempo de mi parte, requiere un tiempo porque voy a tener que, o contrato el marketing y la publicidad, o voy a tener que darme a conocer en redes, tengo que hacer un blog, mantenerlo, es decir, tengo que hacer una serie de actividades que van a suponer un tiempo en mi vida que ejercer la psicología si quiero que lleguen clientes no es únicamente las horas que estoy en sesión, tengo que dedicar un tiempo a esa parte de gestión y muchas veces se nos olvida, ¿de acuerdo? Y finalmente eh, se me ocurre que se nos olvida muchas veces cuando somos nuestros propios jefes o jefas la parte de la formación continua. Uno finaliza sus estudios en determinado año y es como que sí, habilitado ya estás para ejercer, pero... ¿Qué ocurre con las nuevas investigaciones que van saliendo? ¿Qué ocurre con los conocimientos nuevos que van apareciendo? Es decir, necesitas también dedicar un tiempo de tu vida, de tu negocio, de, de, de, de al final es hacer compartimentitos dentro de lo que es dedicarse a la psicología y uno de esos compartimentos tiene que ser para la formación continua. No puedes seguir ejerciendo con los conocimientos de hace 50 años. Necesitas actualizarte, necesitas conocer técnicas nuevas, investigaciones nuevas que te permitan estar al día y ofrecer a tu clientela lo más último, lo mejor y lo que mejor le puede ayudar para salir de las dificultades con las que llegan a tu centro. De modo que, si no te habías planteado este tipo de necesidades, adelante, siéntate, coge un papel, empieza a hacer números, empieza a analizar qué dinero vas a necesitar, qué tiempo te va a llevar todo esto y si vas a querer hacerlo solo o en compañía de otros o de otras. Pues nada más, hasta aquí eh, nuestro capítulo de hoy de trabajar en psicología, espero que te haya ayudado por lo menos a darle una vuelta más a esas cosas que no siempre nos planteamos. Nos vemos en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Un abrazo, sé feliz.